Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Ramírez, el fundador de templos ciberinos, semillas de Dios. Pactos con el diablo en un río. A ver, aquí ya sí hay mucho de mitos. Aquí lo que buscan es que se le dé una pulmonía bien berraca. ¿Sí? Esos... Si quieren, háganlo. Ahí en la internet ustedes una cantidad de estupideces. Y los que no, no son dispuestos a invertir, los que no estén dispuestos a gastar dinero, entonces háganlo en cualquier cantidad de bobas que se ven en internet. ¿Ok? Háganlo. Y si quieren van a hacer para el río y háganlo en la madrugada, busquen un río que se divida Hágan esas bobadas y por aquí los espero de vuelta. ¿Ok? Pero si quieren una información seria, una información real, veraz, objetiva, profesional, se tienen que comprometer. Aporten sus materiales si se quieren comprometer. Y si no me no a nada, créanme que a nosotros nos da igual si lo hacen o no lo hacen. Ok, pero no espere que nosotros le regalamos el proceso si nosotros le regaláramos el proceso a todo el mundo todo el mundo lo haría empezarían a hacerlo y nosotros a perder el tiempo porque en la mitad del camino se van a arrepentir y la mayoría era por curiosidad se compromete ustedes, nos demuestra que va en serio, proporcionando el dinero de los materiales nos damos cuenta que va en serio y empieza el proceso le enviamos su proceso, el acompañamiento en la iglesia trabajamos 24 horas para usted, para asesorarlo, para aclararle cualquier duda que tenga las 24 horas. Estamos 24 7 para usted, ¿ok? O si prefiere lo puede hacer acá, en el Templo Luciferino Semillas de Luz, que es en Colombia. Si está en otro país, hasta acá puede venir a hacerlo directamente acá, en el templo, ¿ok? Pero, por favor, los pues que vengan hasta acá con cita previa. Eh, entonces, olvídense de lo del río, si quieren vayan al río y, y hagan las cantidades que salen en internet, ok, pero si les estoy alguien que no nos hagan perder el tiempo. Entonces, esto es todo lo que tengo para decir. Mi nombre es Víctor Damián Rosso Villarreal, eh, representante de Lucifer en la Tierra. Atrévete ya y déjate sorprender.